Los integrantes de la Federación de Medianos y Pequeños Empresarios de Cochabamba, tras una marcha por la plaza 14 de septiembre, realizaron un mitin en Puertas de la Alcaldía donde procedieron a la quema de la mochila escolar hecha en China. Sabemos muy bien, nosotros estamos capacitados para cualquier área y no puede ser posible que esté dando prioridad a. A la manufactura china y a la industria nacional. Esa es la molestia y esa es la protesta de los hermanos productores. Y hoy que dé cara el señor alcalde, que diga que realmente nosotros no tenemos esa capacidad y que demuestre: tenemos acá, esta es nuestra ley, claramente dice la 9, acá la 947, que el gobierno municipal debe dar prioridad a la, a la manufactura boliviana. Y por ¿Por qué no lo está cumpliendo? El municipio entrega dicha mochila desde el 2016 a estudiantes de preescolar y primaria. En la oportunidad los confeccionistas exigieron respeto para la producción nacional y en particular la cochabambina. Es lamentable que ese trabajo se le da a los extranjeros, eso estamos pidiendo, apoyo y respeto a la producción nacional. ¿Va ha demostrado el alcalde de Sacaba, ha hecho hacer sus mochilas, el alcalde de Sacaba en Villa Pagador, el alcalde de Pasorapa lo mismo, sus mochilas son hechas en Bolivia que portar su mochila con orgullo hecho en Bolivia y no un producto chino. Los empresarios señalan que se está vulnerando la normativa que indica que se debe dar prioridad a la producción nacional. Asimismo, su protesta fue por el contrabando de ropa usada y la prioridad de manufactura del extranjero. Uno de los promotores al proceso revocatorio contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, se declinó su postura y afirmó que retira se retira en todo caso de la plataforma Cambiemos al alcalde, argumentando fraude en ese proceso.